a todos y bienvenidos a Danzden, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos el tema de conversiones de unidades trabajando con todo lo que tiene que ver con escala de temperatura. No siendo más, comencemos. Existen en la temperatura unidades tanto relativas como absolutas. Las unidades relativas son grados centígrados y grados Fahrenheit, son unidades relativas, entonces también existen las unidades absolutas, las unidades absolutas no tienen símbolo grado, en este caso serían las unidades de Kelvin y Rankin, estas unidades no tienen unidad de grado, mientras que grados centígrados y grados Fahrenheit sí, sí. lo tienen. Absolutas, Kelvin y Ranking y relativas centígrados y Fahrenheit. Vamos a trabajar estas cuatro formulitas: grado centígrado en función de grados Fahrenheit, Kelvin en función de grados centígrado, Ranking en función de grado Fahrenheit y Fahrenheit en función de grado Kelvin. Con estas cuatro formulitas vamos a combinar para encontrar ya sea una con respecto a la otra o viceversa. Entonces vamos a mirar una serie de ejemplos aplicando estas ecuaciones, las cuales son bien importantes si se quieren manejar escalas de temperatura. Entonces vamos a subrayarlas para que las tengamos bien presentes. vamos a pasar grados centígrados a grados Kelvin pasando de una escala relativa a una absoluta entonces miremos qué ecuación me sirve aquí como podemos mirar Kelvin está en función de grados centígrados entonces al reemplazar acá podría encontrar la temperatura en Kelvin entonces vamos a reemplazar esto sería Kelvin igual grados centígrados 250 más 273. Esto nos daría, 250 más 273, esto nos daría 523 Kelvin. O sea que la temperatura sería 523 Kelvin, trazándola a grados Kelvin. Aquí pasamos centígrados a Kelvin. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a pasar de Kelvin a grados Fahrenheit. Entonces vamos a mirar qué ecuación me sirve aquí. Como podemos ver, esta está en función de Kelvin a Fahrenheit. Entonces vamos a reemplazar acá grados Kelvin. Esto nos quedaría grados Fahrenheit es igual a 9 quintos que multiplican. 1500 menos 273 y al final más 32 este más 32 está en la parte más alejada, entonces primeramente hay que resolver esto, 1500 menos 273 entonces, vamos a efectuar primeramente la resta esto nos daría 1227 que haría grados Fahrenheit es igual a 9 que multiplica a 1227 sobre 5 más 32. Bueno, vamos a apoyarnos un poquito en la calculadora para que nos efectúe estos cálculos. Multiplicamos y lo que dé lo vamos a dividir por 5. Entonces 9 por 1227 y dividimos por 5. Esto nos da 2208,6. 2208. 6. 208,6 más 32. Entonces, multiplicamos, dividimos y por último vamos a sumar con el 32. Eso nos daría 2240,6 grados Fahrenheit. Esta sería la respuesta. 2220,6 Fahrenheit. Esa es hacer la temperatura pasando de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Tercer ejemplo. Vamos a pasar grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, primeramente, miremos qué ecuación me sirve. Pues no tengo una en referencia con la otra, entonces podemos ver que está esta con Fahrenheit. Entonces, vamos a despejar de aquí grados Fahrenheit. Ahora, entonces miremos, este 9 que está dividiendo, no olvidemos la parte de espejes, lo pasamos a multiplicar, quedaría haría 9, que multiplica grados centígrados. Y esto es igual a 5, que multiplica a grados Fahrenheit, menos 32. Este 5 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y por último, este número que está restando pasaría al otro lado a sumar. Entonces quedaría más 32. O sea que esta sería la ecuación dejando función de centígrados para convertir a panel Entonces vamos a reemplazar 9 que multiplica a 12 sobre 5 más 32. Esto nos daría, apoyamos la calculadora de nuevo, esto nos daría 9 por 12 dividido 5 nos da 21.6, 21,6 más 32. Efectuamos la suma, esto nos daría 53,6 grados Fahrenheit. Esta sería la temperatura pasándola de grados centígrados a grados Fahrenheit. Vamos a mirar un último ejemplo para terminar este tema. En este ejemplo vamos a pasar de grados ranking a grados Fahrenheit. Entonces miramos qué ecuación me sirve. Esta está en función de grados Fahrenheit, pero la necesito solita la variable Fahrenheit. Entonces, como esto es positivo, lo pasamos a restar. Quedaría ranking menos 458 igual a grados Fahrenheit. No olviden que en realidad eso es 273,15. Y el otro es 458,77. Entonces lo aproximamos. Entonces, pero es válido para el de cálculo. Entonces, reemplacemos. 490 menos 458. Esto nos daría 32. 32 grados Fahrenheit. Quiere decir que pasaron...